Hoy reiterar que hoy es martes estamos a 29 de diciembre del año 2020. Ya junto a nuestro querido compañero a quien vamos a dar la bienvenida, eh, ¿verdad? Por primera vez en el día de hoy, después de este largo asueto de fin de semana, nuestro compañero es Sergio Romero. Sergio, saludo, bienvenido hermano, felicidades. Espero que haya pasado una feliz Navidad junto a su familia, como siempre, como cada año los hace. Así que saludo, Sergio. Se frizó Sergio de nuevo, correcto. Entonces, mientras eh, logramos hacer conexión con nuestro compañero Sergio Romero, ¿verdad? Para que forme parte de esta importantísima intervención eh, que vamos a tener con nuestro querido reverendo padre Ángel Díaz, quien pues nosotros quisimos contactarlo para eh, interactuar un poquito con respecto a, la, a este debate que se ha desatado producto de... Eh, las declaraciones que dio el fin de semana el presidente de la República con respecto al aborto y estas causales que contiene el nuevo Código Penal. Así que eh, primero queremos saludar y dar la bienvenida a nuestro querido padre Ángel Díaz. Padre, salud y bienvenida a Contacto Diario. Muy buenos días, San Víctor. Buenos días a toda la audiencia de tu programa, al pueblo de San Francisco de Macorís. Bendiciones para todos y felicidades en esos días de Navidad gracias a usted también padre déjeme aprovechar entonces ahora sí dar la bienvenida a nuestro compañero que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos para saludarlo así que saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero Sergio Romero Sergio saludos, y bienvenido a, sí, Víctor Hernández Puntilla gracias a ustedes nosotros como siempre aquí pero las, a veces la falla técnica eh, la podemos lograr eh, mejorar en, en el camino y así lo, lo hemos hecho el día de hoy pero Feliz y contente y felicidad a todo ese público que normalmente nos sigue y que nos ha seguido por más de cinco años. Así es, qué bueno. Padre, la intención, primero gracias por aceptar nuestra llamada como siempre, gran colaborador de nuestros espacios. La intención de, de hacer contacto con usted es precisamente oír la opinión suya, primero como sacerdote y si es... Eh, podría ser también su opinión la opinión de la iglesia católica con respecto a estas declaraciones que diera el presidente de la república el fin de semana pasado que ha abierto, ha abierto una vez más el debate con respecto al aborto en la república dominicana quisiera quisiéramos su opinión padre bien, yo creo que la opinión de la iglesia eh, siempre será la defensa de la vida como indica la ciencia médica, desde la concepción hasta el día de su muerte natural. Eh, no es la Iglesia la que ha identificado que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Es un, un asunto eminentemente científico y la Iglesia simplemente asume el, el mandato de, del señor que nos dice eh, no matarás y el no matarás eh, se aplica tanto al no nacido como a, al que ya ha nacido sin importar la, la edad que, que tenga y por eso la, la vida la iglesia la recibe y la defiende como un don de dios eh, como algo sagrado y que por tanto debe ser siempre eh, puesta en, en primer plano su defensa eh, por encima de, de cualquier situación o circunstancia. De tal modo que en, en todo este tema de, del aborto, homicidios, suicidios, eutanasia, guerras, etcétera siempre será la defensa de la vida. Eh, ¿Cuál sería, padre, el, el, el, el, el, el, el, por decirlo de alguna manera, la estrategia a seguir porque realmente nosotros los que estamos y estaremos a favor de la vida? Debemos seguir porque de alguna manera tenemos que eh, convencer a, a, a los responsables eh, de, esta, de esta acción para evitar que realmente tenga éxito, pueda tener éxito esta medida que definitivamente... Eh, es, ...es criminal. Eh, ciertamente, es una agenda... ...que se inscribe en esta cultura de la muerte... ...como la bautizó eh, San Juan Pablo II... ...y una de las cosas importantes... ...es uno conocer... ...la estrategia que utiliza... ...vamos a decir, el, el que opina contrario... No, ...yo no voy a decir el enemigo... ...porque son seres humanos... Eh, quizás con convicciones eh, eh, distintas a, a nosotros sobre la vida en, la, en esa etapa eh, tan vulnerable como es mientras el, el, el periodo de, del embarazo, y específicamente las primeras semanas, o quizás todo el, el periodo, dependiendo la legislación donde se haya aprobado, eh, sea con restricciones o sea de modo libre. Entonces hay un discurso, hay una narrativa que, que se va llevando a cabo y con una estrategia de, de mercado con mucho dinero de, de por medio que, que se está utilizando. Entonces es conocer también ese discurso, no solo decir eh, nos oponemos a, al aborto porque ya eso lo han escuchado mucha gente y sin embargo va calando en la sociedad el, el hecho de que los derechos de la mujer o el de, de el, el derecho a decidir y depende la cómo se haga la pregunta en las encuestas y de eso eh, tú, tú sabes mucho. Eh, Cómo se haga una pregunta va a defender la respuesta. Entonces, cuando muchas veces se quiere manipular una una audiencia o se quiere manipular a una sociedad, hay encuestas que van eh, dirigidas. Cuando estamos, por ejemplo, en las campañas políticas, siempre escuchamos eso. No, porque la pregunta fue hecha de tal o cual manera. Y, y, le, y la encuesta está manipulada sí, es cierto, se puede manipular y con esto del aborto se ha hecho eh, no solo en República Dominicana se ha hecho en muchas partes del mundo o incluso se han utilizado datos falsos para aprobar abortos, para ponerte un ejemplo eh, en Italia cuando por primera vez se aprueba eh, el aborto se, se hace ...bajo en estadísticas eh, falsas. En, en Estados Unidos... ...cuando se aprueba... ...el aborto en caso de violación... Eh, ...se hace bajo un caso falso... ...que, que fue demostrado que no hubo... Eh, ...tal violación... Y, ...y no solo eso... ...que no estaba embarazada... ...la, la susodicha violada. O sea que hay... ...hay muchas formas de, de manipular cosas... ...y... Y manipular opiniones. Entonces, tenemos que conocer esa, esa narrativa. Y la narrativa básica, en este caso, es que eh, se comienza diciendo que, que nadie quiere el aborto. O sea, yo he oído entrevistas, he leído, he visto personas a hablar de que nadie quiere el aborto. Pero están promoviendo el aborto una contradicción total, eh, un aborto no importa la circunstancia por la que se realice, siempre será un aborto y el asesinato de una persona, siempre y cuando eh, sea voluntario, porque hay abortos involuntarios, entonces ahí no hay culpabilidad. Y esa narrativa pues comienza con, con ese discurso de que nadie quiere el aborto, que nadie está propiciando el aborto libre, sino en las famosas tres eh, causales. ahora cuál es el problema? Donde se ha aprobado o se han aprobado esas tres causales. El primero es eso y luego viene el aborto libre. Tenemos un ejemplo muy reciente en el caso de Argentina. En Argentina eran las tres causales. Hoy eh, ha sido aprobado el aborto al menos en la cámara de diputados ya de forma libre y el discurso fue el, el mismo que nadie está a favor del aborto sino que están a favor de la vida pero en mi en mi corto en mi corta capacidad para comprender yo no yo no puedo entender que alguien que que apruebe matar esté a favor de la vida de la vida entonces yo creo que la estrategia nuestra ha de ser esa Pero primero conocer cómo se mueven estos grupos y, y cómo se manejan y, y se manejan con, con muchos recursos hay un grupo por ejemplo que se llama Católicas con Derecho a Decidir eh, ve a ver si son católicas de verdad usan el nombre católico pero no son católicas, aunque vayan a la iglesia, porque quien, quien asiste, quien promueve el aborto, quien lo propicia de cualquier forma que sea, ya está en, en contra de la iglesia, aunque vaya, incluso reciba la comunión. No está en comunión con la iglesia. Y, y así tenemos ese grupo que se, se llama Católicas con Derecho a Decidir, que son prom eh, promotores del aborto. Y, y reciben mucho dinero desde de, de, de fuera. Por ejemplo, Plan Parenthood, la clínica abortista más grande del mundo, y es una de las que promueve eso. Y, y hay que reconocerlo que, por ejemplo, el presidente Donald Trump, yo creo que fue la primera o segunda medida que tomó de esas administrativas, le quitó los fondos federales a Plan Parenthood precisamente por eso que es una clínica abortista que tiene sucursales en, en todo en prácticamente todo el mundo y, y de diferentes modos, eh, financia, porque el aborto es un negocio. El aborto es un negocio y muy lucrativo, porque dicen aborto libre, aborto seguro, bueno, muestra, muestra de eso es para, como usted acaba de señalar, los grandes recursos que están detrás de la promoción de, del aborto, y eso, lo, eso ahí lo deja todo claro. Ah. Claro, pues son son miles y, y se juntan los miles y se hacen millones de, de dólares que hay de, detrás de, de todo esto. Así es. Y, y bajo el, el lenguaje eufemístico de, de derecho, derecho de la mujer, eh, los derechos son humanos, no son ni de mujeres ni, ni de varones, los derechos son humanos y, y tienen que para ser derechos tienen que ser universales, hay elementos eh, de la vida en donde se toma una decisión, una opción de vida, y esa opción es suya y yo tengo, yo sí debo respetársela pero es su opción. Pero cuando se habla de derechos, el, el, el lenguaje nos indica que los derechos son universales, no son particulares, porque deben afectar a toda la comunidad humana, sea hembra o sea varón. Ahí están. Padre, de verdad que nosotros agradecidos de que usted haya aceptado esta llamada y compartir con todo el público de contacto diario su opinión con respecto a este tema que vuelve a, a crear debates y ojalá que al final pues gane la vida gracias padre por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en contacto diario Pero siempre a la orden Víctor reitero las felicitaciones para todo el pueblo de San Francisco de Macorís y, y más allá Ajá. y nada pues desearle un feliz fin de año y un próspero, venturoso año nuevo, lleno de, de salud y prosperidad para todos. Muchas gracias. El Padre Ángel Díaz, pues, estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en Contacto Diario. También nosotros, pues, reiterarle el agradecimiento y felicitarle y que este año 2021 que se aproxima también sea de muchas cosas positivas, como tenemos la fe puesta en Dios de que así será. Gracias, Padre Ángel, por estar eh, con nosotros. Que tengas un feliz resto del día.